Hola, ¿cómo estás? Soy Henry Castellón y en este video te voy a mostrar los aspectos más relevantes en la presentación de la declaración del IR anual, con el propósito de que puedas presentar la declaración del IR anual de forma fácil. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que le des like al video y lo compartas. Sin más preámbulo, iniciemos. Aspecto a considerar número 1. Revisión de diferencias en la contabilidad de la empresa. En la contabilidad de una entidad se generan documentos contables como auxiliares de cuenta de mayor, balanzas de comprobación y estados financieros. Antes de realizarse la declaración del IR anual, debe verificarse que los valores en estos documentos contables sean los mismos. Aspecto número 2. Comparación de las cifras contabilizadas y de las cifras a declarar. Si en la comparación de dichas cifras se originan diferencias, tales diferencias deben estar registradas en la conciliación fiscal. Si deseas saber por qué podrían generarse diferencias entre la contabilidad y la declaración del IR anual y cómo preparar una conciliación fiscal, en la descripción te dejo el enlace del video, que es la conciliación fiscal. Si no existen diferencias, las cifras contabilizadas y declaradas serán las mismas. Aspecto número 3. Determinación de los ingresos, costos y gastos a declarar. Para ello se deben excluir los ingresos no grabados con IR y los costos y gastos no deducibles en el cálculo del IR anual, conforme a lo establecido en la legislación tributaria vigente, con el objetivo de cumplir lo regulado en la ley. Aspecto número 4. Clasificación de las cuentas contables en los renglones de la declaración del IR anual. Para ello, debes conocer los distintos renglones de la declaración del IR anual, y los tipos de cuentas contables que se deben declarar en dichos renglones, con el propósito de declarar razonablemente las cifras presentadas en los estados financieros. Aspecto número 5. Revisión de las cifras a declarar. Se debe verificar que las fórmulas en la declaración estén correctas. Por ejemplo, que la fórmula del patrimonio, que es igual a activo menos pasivo, esté correctamente calculada. Asimismo, que la fórmula de la utilidad fiscal, que es igual a ingresos brutos menos deducciones totales, esté bien calculada y que el saldo a pagar o a favor esté correctamente calculado. Aspecto número 6. Diseño del sistema informático de la administración tributaria. Se debe conocer cómo la administración tributaria ha diseñado el sistema tecnológico mediante el cual se presentará la declaración del IR anual. Por ejemplo, en Nicaragua, el sistema informático no permite declarar si los gastos de depreciación superan el 20% de los activos depreciables declarados. Esto con el propósito de que el sistema no bloquee la declaración, la declaración del IR anual. Aspecto número 7. No esperar hasta el último día o la fecha límite para declarar. Debido a que todo puede ocurrir durante el último día para presentar la declaración, como bloqueos del sistema o falta de tiempo del personal encargado de presentar la declaración en la fecha límite, lo cual puede ocasionar multas de la administración tributaria por presentación tardía de la declaración, mantenimiento de valor y mora por impuestos no declarados en tiempo y forma. Se recomienda la presentación de la declaración al menos tres días antes de la fecha límite. Muy bien, estos son los aspectos más importantes que Comparto contigo. Ahora, eh, si deseas asesoramiento en la presentación de la declaración del IR anual, la realización de la conciliación fiscal, capacitaciones en materia tributaria, auditorías fiscales preventivas, defensa ante ajustes fiscales y gestiones ante la administración tributaria, escríbeme al correo hcmconsultor.com. No quiero despedirme sin antes saludar a toda mi gente linda de Nicaragua, México, Argentina, Colombia y Perú. Y les doy un saludo a todos los que han podido observar este video hasta el final. Les agradezco mucho y que pasen un bonito día.